Morsa La Para graba con Chris Brown. El famoso rapero estadounidense Chris Brown. Señores, Morsa La Para no está fácil. A lo que lo estaban criticando. Morsa La Para le responde a su público con el anuncio de su colaboración con el ídolo estadounidense Chris Brown. La cual estará incluida en su anhelado álbum. Yo no sabía que mi producción estaba tan dura. Hoy fue que repasé. Porque se acerca la fecha, Dios dijo. Uno de los artistas, Chris Brown, oficial, reveló que el artista dominicano, luego de su visita a las oficinas de la compañía Rock Nation, propiedad del famoso rapero productor y empresario Jay-Z, el intérprete de Levántate, ha regresado al ruedo musical con varios estrenos, entre los que se destaca lento en compañía de figuras como Casu, Sam Paul y Tiny está eh, bien el inglés esa explosiva combinación vamos bien, vamos bien. se ha hecho sentir en la plataforma digital especialmente en el canal de YouTube donde el videoclip acumula más de 10 millones de reproducciones desde el estreno pasado 31 de enero mira, después que estaba tan apagado a la para eh, ese estaba dado... en el suelo también el pobre Sí, pero ¿por qué tú lo dices pobre? Porque es los lo pobre. Ay, mi amor, porque cayó? No, pues yo me estoy refiriendo a otras cosas, no a lo económico. Madre porque ah, tú, sa tú sabes que... <ríe> <Sí>. <ríe> <risa> Él, en cuanto a la fama, cayó bastante después de que pasó el hecho aquel. Entonces, hecho? creo que fue... No, déjémoslo ahí. Creo <risa> que fue un comentario que dijo Santiago Matías los Focke Music que si hubiese sido el, el alfa, que estuviera involucrado con esos raperos internacionales y mundialmente famosos, ya estuviera grabando con todo ello y que Mozart La Para lo que está solamente tirándose fotos, fotos y fotos. Pero míralo ahí ya. Yeah. Ese, ese es el comentario de, de Santiago Matías sobre Mozart La Para. Yo pienso que Mozart La Para es un artista sólido y que sabe cuando debe tirar una canción o, o, o debe ser partícipe de un álbum. Él tiene su su manejador, porque está firmado por Road Nation y eso no a lo loco, aunque ellos lo engavetaron, popularmente hablando, en el mundo urbano, engavetado es que usted no, no tira ni una ni la otra, porque <risa> los manejadores que le pusieron a nivel latino, no conocen el mercado que él maneja, él lo explicó eso muy bien, entonces ahora le cambiaron eh, eh, los manejadores que sí conocen este ámbito tropical, porque usted no puede poner un americano a, a mover una canción que usted ni sabe lo que dice, y eso fue lo que pasó. No, porque para los americanos eso es fácil. Porque tú no has visto a los americanos bailando. Así, <risa> brincando todo como los chivos. Me perdona. <risa> Me perdona si hay... Si hay alguno por ahí que están mirando el programa. No, pero es verdad. Porque la verdad tienen que decirse. Ahora eh, uno puede estar hablando mucho porque después le cabe demanda. Sí, no, es, es así. <risa> pero moesa la para. Eh, ya está levantando cabeza porque... El alfa, como dice Santiago, tiene una razón. El, el alfa no... Eso es de una BU y tiene una canción. No, no duele. Pero Moisa La para es un hombre como más preparado. Las canciones de Moisa son más. Son más. Como profesionales, más que no es, no son dembow. ¿Me entiendes? Porque un dembow se hace en un carro. ¿Eh? de una semana. Una semana, nada más dure el live, sonando. Y después, ¡fuah! Porque él la mata una con otra. El rechazo no, del pueblo. Sí, no, no sé. Se... Perdón, sigue hablando. No, no no se puede no se puede comparar porque Mosa de la para dura casi un año con una canción pegada y el alfa dura dos semanas <música>